Bienvenidos a la séptima sesión ampliada de la Mesa Público-Privada de Robótica organizada por el Grupo chileno -japonés, Interparlamentario Chileno-Japonés en conjunto con la Universidad de O'Higgins y el Programa Asia pacífico de la Biblioteca del Congreso Nacional. En esta oportunidad conversaremos sobre el impacto de la robótica en el mundo digital por lo que contaremos con las presentaciones de un integrante permanente de la Mesa y dos invitados. Además, haremos la presentación oficial de la publicación derivada de la sexta sesión de la mesa llamada la robótica al servicio de la pandemia desafíos éticos. Antes de comenzar las presentaciones, el diputado Alex Sajor, presidente del grupo interparlamentario chileno-japonés, quien también preside esta mesa, nos dará más palabras, unas palabras de bienvenida. Diputado. Muy buenos días a todas y a todos dan la bienvenida a esta nueva eh, reunión de la mesa robótica. Eh, ya son dos años de, celebra de celebrar un encuentro en torno a la robótica y en primer lugar quiero dar un especial saludo y dar una bienvenida a conocer cómo funciona esta mesa al el nuevo embajador del Imperio de Japón en Chile, el señor Shibuya Kazuhisa, eh, con quien hemos podido compartir eh, reuniones de trabajo ya. Eh, el señor eh, Shibuya Kazuhisa es un diplomático experto de... Eh, la Cancillería Japonesa de Kaimushu. Él tiene experiencia con China, ha estado antes, eh, tiene, ha jugado un especial rol en las negociaciones sobre el TPP-11, eh, que tiene una implicancia muy importante al mundo japonés y a todo el mundo del Pacífico. Y es por eso que al embajador le damos un cordial saludo, una cordial bienvenida, y queremos invitarlo posteriormente a que ofrezca unas palabras en nombre de la Embajada Japonesa. También quiero saludar y agradecer al rector Rafael Correa, como el profesor Rodrigo Versace, que están ahí también de nuestra querida Universidad de O'Higgins, eh, quienes son también son partners, son quienes nos dan un sustento y un backup eh, en muchos aspectos. Y no puedo dejar de agradecer eh, también a Sofía, ¿eh? quien es eh, este motor que nos ayuda tanto eh, eh, a todos nosotros en nuestro funcionamiento. Como lo recordaba Sofía, el día de hoy es una reunión bastante dinámica. Vamos a tener la presentación de Bartolomé Rodillo, quien aprovecho de agradecer, así como también a Ángel y Surieta, y a Nicolás Parson, quienes van a hacer los comentarios, porque eh, a veces lo digital es lo que vemos, eh, es lo que sentimos, pero no lo vemos, mejor dicho. Entonces, la robótica también tiene un impacto muy importante en el mundo digital, y eso es lo que vamos a, a, a debatir, a discutir. Y en segundo lugar, vamos a poder eh, concretar la presentación, en un formato digital de un trabajo que se produjo a partir de la reunión anterior, que es la robótica al servicio de la pandemia. Y aquí yo quiero agradecer de manera muy especial a Blanca, que está acá con nosotros también, a Blanca Borges, quien va a hacer la presentación, y también eh, manifestar mi orgullo, mi gratitud, porque vamos a tener nuestra primera eh, publicación. Y, y nuevamente agradecer al equipo de la Biblioteca del Congreso, particularmente a Sofía Calvo, eh, por el trabajo que hay detrás de eso, un trabajo serio y profesional, pero sobre todo muy comprometido con la, con esta causa. Y para terminar estas palabras, yo quiero eh, hacer una invitación. Eh, quiero invitarlos a que juntos, eh, y ojalá también quienes nos están siguiendo en el streaming a través de YouTube, también tengan la posibilidad de sentirse parte de esta invitación. Eh, los quiero invitar a pensar y a hacer propuestas, no solamente a pensar, sino que también a proponer. ¿Qué cosas, qué propuestas de política pública ustedes mm. creen que sea necesario que la mesa robótica proponga? Y solo digo que va desde un proyecto de ley o varios proyectos de ley hasta también gestiones a nivel del Ejecutivo o cosas que el Ejecutivo debiera hacer. La idea, y por eso se lo dejo planteado, es que la próxima reunión de robótica en el primer semestre del próximo año ya tengamos un consolidado de objetivos que se proponga eh, la mesa. Si hay que presentar proyecto de ley, voy a ser yo junto a otros parlamentarios de manera transversal del grupo interparlamentario quienes podamos presentarlo, pero si hay que ser gestión ante ministerios, ante cualquier institución pública, vale decir, para perfeccionar la política pública con respecto a la robótica, la idea es que el próximo año sea un año de concreción. Vamos a empezar a concretar propuestas técnicas, pero propuestas reales. Yo no siento que tenga eh, la única mirada eh, o, o la única razón, todo lo contrario. Soy quizás el que menos sabe, por eso quiero, a partir de mi rol y, a, y es, al ser mi último año en el Congreso, eh, el que quiero compartir con ustedes y que ustedes nos ayuden a poder concretar eh, las distintas materias de política pública. Y es por eso que quiero eh, terminar mis palabras agradeciendo una vez más, invitándolos a seguir soñando, a seguir construyendo con respecto a la robótica. Tenemos mucho que aprender, eh, Japón es nuestro aliado estratégico, Japón es un país con quien tenemos 122 años de relaciones diplomáticas y la Universidad de O'Higgins es quizás la universidad más Nobel del ámbito público chileno, pero también, y me siento orgulloso de eso, la más promisoria. Por lo tanto, tenemos una estrategia, una alianza muy grande junto a la Biblioteca del Congreso Nacional. Bienvenido a esta mesa robótica y muchas gracias. Muchas gracias, diputado. También quisiéramos darle la palabra al rector de la Universidad O'Higgins, Rafael Correa, que es coorganizador de esta iniciativa. Por favor, rector. Muy buenos días. Bueno, muy, muy contento de estar aquí en esta séptima sesión de la Mesa de Robótica. Empiezo por agradecer la participación de todas, de todos, y saludar muy especialmente a nuestro presidente del Grupo Interparlamentario Chileno-Japonés, el diputado de nuestra región, eh, honorable eh, de diputado Isacor Corresponde sin duda eh, Dar la bienvenida eh, En esta mesa Al nuevo embajador De Japón Según me dicen eh, eh, eh, Asumió hace, hace pocas semanas Muy bienvenido embajador Lo, para, lo esperábamos Con eh, mucha expectativa y cariño bueno, eh, vamos, eh, vamos a hablar hoy día sobre el impacto de la, de la robótica en el mundo digital. Como ya lo mencionó el, el diputado, algo importante uno, eh, que haremos hoy es la presentación de esta publicación. La robótica al servicio de la pandemia, desafíos éticos. Muchas gracias a todos los que han hecho posible esta esta publicación, muchas gracias al profesor Rodrigo Bercháez de la Universidad de Ojín, que desde un comienzo ha estado muy, muy encima, muy, muy pendiente de todo lo el tema de la robótica y lo que esta mesa ha, ha desarrollado. Y gracias a todos, insisto, todas que han participado. Eh, quiero sumarme a las palabras del diputado, en el sentido que esperamos que ya el próximo año podamos eh, desarrollar un consolidado de objetivos, decía el diputado, con propuestas reales que tengan impacto. Bueno, que tengamos entonces una muy interesante mañana. Gracias a todas y todos. Muchas gracias, Rector. Quisiéramos ahora en, uh, saludar en esta oportunidad que contamos con la presencia del excelentísimo embajador de Japón en Chile, el señor Chibuya Kasaskusa, a quien quisiéramos darle la palabra como patrocinador de esta iniciativa. Gracias, uh, buenas tardes y buenas tardes. Uh, estimado dictado Isakot, uh, presidente del Grupo Parlamentario Chileno-Japonés, estimado doctor Rafael Corres, uh, rector de la Universidad de Origins, Estimado uh, señor Felipe Vicencio, director adjunto de la Biblioteca del Congreso, uh, distinguidas autoridades, amigas y amigos, ante todo, uh, quisiera expresar mi agradecimiento por su invitación a esta séptima sesión de la Mesa Público-Privada de Robótica. Japón es conocido por sus ejemplos robóticos. Imagino que a través del anime, ustedes conocen a uh, Astro Boy, o al gato cósmico Doraemon, así mismo en la vida real también hay robots uh, que vienen jugando un papel muy activo en la sociedad como Asimo uh, de la empresa Honda o Peppa, pero perro hay y la foca Paro. No solo es Sino también otros robots de alta tecnología se utilizan en el apoyo de la vida diaria de todas las personas y uh, en todo ámbito, incluida la tercera edad o de discapacidades en la agricultura, en la industria, en otros. Los robots ya han penetrado en nuestra vida moderna al punto de que no del todo conscientes de su labor actual. El alcance de su uh, desarrollo futuro, como la influencia que lleguen a tener en la vida humana, son aún desconocidos y un vasto campo por recorrer. Tengo entendido que ya han realizado varias sesiones de esta mesa uh, de robóticos organizadas por el Grupo Interparlamentario Chileno-Japonés en las que discuten desde distintos puntos de vista cómo debería ser el desarrollo robótico y hacia dónde se dirige. Adicionalmente, desde el Senado se ha impulsado el Congreso futuro en el que ya han participado expertos japoneses en varios temas, incluido un robot humanoide. Pienso que el alto interés de Chile en la robótica es compatible con el interés en el desarrollo de robots en Japón. El intercambio académico en sectores de medicina y astronomía entre Japón y Chile es activo. Y me parece que se podría sumar la tecnología robótica como un tema común. Por todo esto, estoy muy interesado en escuchar sus interesantes opiniones en la sesión de hoy. Para concluir mis palabras, deseo expresar mis expectativas de que la cooperación en el sector del desarrollo robótico entre Japón y Chile se fortalezca aún más. Agradeciendo desde ya a todos los presentes por su esfuerzo e interés. Muchas gracias. Muchas gracias señor embajador por sus palabras. Les contamos que nos acompañan integrantes regulares de la mesa provenientes de organismos públicos, privados y académicos junto a invitados e invitadas especiales. Además esta sesión está siendo transmitida vía streaming por el canal de YouTube de la Biblioteca del Congreso. Por otra parte la séptima mesa es parte de la actividad del Festival de Ciencia O'Higgins 2020 por lo que saludamos también a todas las personas ligadas a esta iniciativa que nos están siguiendo vía streaming. Para que conozcan el orden de la sesión, les comento que tendremos tres exposiciones breves, una de 15 minutos y dos de 10, y posteriormente a ello dejaremos eh, un espacio para comentarios y preguntas. Terminado este bloque, tendremos una presentación de la publicación La robótica al servicio de la pandemia, desafíos éticos, que contará con los comentarios de la investigadora de la BCN, la doctora en Derecho en Línea Bioética, Blanca Borges, y producto de lo anterior, tanto a quienes nos siguen por el streaming como a quienes son parte de la sesión, los animamos a dejar en el chat sus preguntas, comentarios o anotarse para intervenir. Leiremos las preguntas y comentarios y les daremos la palabra en el momento de la discusión. Para agilizar las presentaciones no interrumpiremos a los expositores. Partiremos con la exposición Robot de Software y la nueva fuerza de trabajo digital que realizará Bartolomé Rodillo quien es ingeniero civil industrial con un postítulo en gestión informática, consultor en transformación digital, es profesor de la cátedra de taller de ingeniería industrial en la Universidad de Diego Portales, además de representante de ACTI para la mesa de robótica. Él nos explicará brevemente qué es y cuál es el potencial que tienen los robots de software para desarrollar y transformar el trabajo que se realiza en las organizaciones. Parte lo, mes, tienes 15 minutos. Aló, sí, eh, muchas gracias a, a todos los miembros de la, de la mesa, a, a embajador, eh, diputado, eh, rector de la Universidad de, de, de O'Higgins y miembros, miembros regulares. Bueno, vamos a hablar de este concepto que tiene que ver con la fuerza de trabajo eh, digital, pero para eso vamos a hacer una, una pequeña introducción que va desde, desde el mundo físico hacia el mundo digital en lo que se llama la revolución industrial, en la cual, eh, bueno, partió obviamente con la mecanización, las máquinas a vapor, todo lo que tiene que ver con la producción en masa, y eh, digamos, por el modelo eh, Ford, digamos, de producción a, a gran en, eh, escala, que se dio eh, a, a principios de mil, mil, 1900 con el advenimiento abde de la informática y, y todos los desarrollos también que fue haciendo Japón en, en temas de... Eh, mejoramiento continuo de procesos con el sistema de producción de Toyota, se fueron in, in, in, empezando a trabajar eh, temas de automatización eh, asociado a las tecnologías de, de la información. Y hoy día estamos en esta cuarta revolución eh, industrial, o industria 4.0, donde ya dado el internet eh, de, de las cosas, la, las comunicaciones y sistemas ciberfísicos, hoy día estamos... Llegando a estas industrias a los conceptos de industria inteligente, inteligencia artificial y, otro, y otras componentes. En este sentido ha sido un largo, un largo camino, pero desde el advenimiento de la informática se empezaron a abrir otros, otros frentes. Eh, entonces, y aquí me quiero referir levemente a este estudio de McKinsey del 2017 que habla que eh, en un estudio que se hizo de 800 profesiones con más de 2.000 actividades, dice que al menos el 30% de las tareas del 60% de las profesiones son automatizables, con distintos tipos de tecnología, tanto físicas como virtuales, que vamos a, a comentar. Y, y lo que también eh, llama, y esto es, también es una discusión pe permanente, eh, aquí de, haciendo eh, alguna eh, cita de CNN Chile, más de un millón de empleos están con alto riesgo de automatización en Chile. Entonces, esos son, son temas que nos tienen que llamar a la, a la reflexión, porque no es que la, la automatización sea un problema en sí, pero sí va a afectar, eh, va a transformar el empleo eh, como, tal cual como lo conocemos hoy y se va a transformar en, en una nueva realidad. Eh, aquí eh, esto no es obviamente un robot virtual, este es un robot físico. Eh, este, a, a mí me, me gustaría de regalo de, de la vida, sería bueno ahí para tomarse una cervecita. A la, eh, pero lo, lo interesante acá es que de este estudio de McKinsey se habla de que el costo por, eh, por hora de, de, un, de un trabajador está en 11 dólares la hora y con la tecnología actual más del 75% de las actividades se pueden automatizar. Y eh, además, hay una, y, y, y si en el mercado hay una gran cantidad de personas dispuestas a trabajar con ese dinero, obviamente ese tipo de tecnología no va a penetrar en ese tipo de, de, de mercado. Y por otro lado, mencionar que el ingreso mediano en Chile, está, eh, por datos del INE, está del orden de, la, de 400 mil pesos. O sea, si vemos en el, en el Senado y muchas veces en la Cámara de Diputados, se habla de aumentar el salario mínimo. Eh, pero si lo aumentáramos al salario mediano, que es mil que es casi el doble, digamos, de lo, de, de lo que hoy día se tiene como salario mínimo, eh, igual el 50% de los trabajadores en Chile estarían ganando, eh, digamos, ese... Ese monto, y si lo sumamos hoy día, porque obviamente las personas que ejecutan estos trabajos probablemente son trabajos muy precarios, y le vamos a meter a automatización, se va a generar desplazamiento de empleo. Entonces es un tema importante que hay que entenderlo y gestionarlo, ya sea con automatización física o no. Vemos este estudio del Foro eh, Económico Mundial, y vemos que eh, entre el año 80 y el 2012 se realizaron varias eh, digamos estudios de cuáles profesiones decían cuáles profesiones se mantenían igual en, en términos de empleabilidad y cuáles caían. Y fíjense, todas aquellas que tienen bajo nivel eh, requerimientos sociales y bajo el nivel en habilidades matemáticas son las que más caen. Y las que más crecen son aquellas que tienen habilidades matemáticas con eh, habilidades sociales. Permanentemente en la, en la mesa se ha mencionado de que eh, la, en, en nuestra sociedad, no, nuestros eh, niños, digamos, tienen que aprender habilidades Digitales como eh, programación, y ahí eh, este, tenemos un buen complemento de lo que son eh, habilidades matemáticas, como el lenguaje del futuro, y obviamente la interacción social es muy importante. Bien, eh, esto aquí refleja claramente hacia dónde queremos llegar, que es la fuerza de trabajo digital. El ser humano ha ido evolucionando en su, en su historia y de repente se encontró con, este, eh, con, con esta cajita, este, este computador que, gracias a Internet, nos permite intercomunicarnos, nos, inter, nos permite relacionarnos y eh, hoy día eh, hay personas que gastan muchas horas de su tiempo detrás de un computador haciendo clics y haciendo eh, digamos di di digitación y búsqueda o ingreso de datos de información por lo tanto si nos vamos a esta a esta era digital eh, tenemos que entender por ejemplo que en eh, todo el tema de la pandemia que hemos eh, vivido las nuevas herramientas digitales permitieron reabrir eh, lugares de de, de trabajo. Si yo en una organización tengo un trabajador digital, que básicamente es un aplicativo de software, que puede hacer trabajos, eh, eh, digamos, sin si la necesidad de que un humano esté presente, claramente ayuda a convivir eh, hoy con, con esta situación de pandemia. Otro, otro tema también que tenemos que entender en el contexto, y, y, y esto más bien es una, es una palanca de ayuda para que podamos seguir penetrando este tipo de tecnologías dentro del mercado, es que eh, consistentemente tanto en, en ACTI como en, en, en distintos medios se ha dicho que en Chile tenemos una, fal una, una falta de profesionales en el área de las tecnologías de la, de la información. Y aquí, eh, digamos, una... Una noticia de, de, de septiembre se hablaba que producto de la pandemia se produjo un, un, un estallido. De hecho, ya hay varios memes que comentan que eh, se le hizo una encuesta a varios gerentes eh, generales respecto de quién había impulsado más la transformación digital en sus organizaciones y todos dijeron que el COVID-19 había sido el gran impulsor transformador. Tenemos que adelantando. Y ahora, adentrándonos bien en, el, eh, en esta idea, porque estamos transicionando desde el mundo físico al mundo digital, si vemos el caso de, de Amazon, vemos, eh, ellos ya en el, en el mundo físico ya hasta imp implementaron su primera centro de distribución con eh, robots, eh, que son robots físicos que permiten hacer mucho más eficientes las operaciones. Pero por otro lado, Amazon no tendría el éxito que, que, que tiene. Eh, si es que no hubiera desarrollado su plataforma digital para eh, interactuar con, eh, su, su, digamos, con, con, con sus clientes en forma, en forma distribuida. Entonces tenemos un, un negocio que se mueve en el, tanto en el mundo físico como en el mundo digital. Eso ocurre también con, el, con, con, los, tra con los trabajadores de, eh, virtuales de una forma, porque son aquellos que pueden hacer trabajo de atender ciertos requerimientos que ocurren en el mundo físico, pero hay que interactuar con programas de computación, con ERP, con, eh, con páginas web, con eh, di distintos eh, aplicativos de software para que los procesos de negocio dentro de las organizaciones funcionen. ¿Mm? Y si explicamos un, po un poquito de historia, básicamente esto es eh, un estudio de, de Everest Group, hay... Eh, seis tipos de tecnologías en las cuales uno puede hacer eh, uh, automatizaciones que van desde el scripting y, y macro hasta lo más sofisticado, eh, pero que hoy día tiene un bajo nivel de madurez que tiene que ver con el procesamiento del lenguaje natural y de inteligencia artificial, pero las otras como PPM, el IT Automation y Scripting que llevan muchos años. Para los principales players en el tema de, de esta sexta eh, tecnología que se llama Robotic Process Automation me permite interactuar con eh, entornos de trabajo tal cual como lo haría un, un, un, un ser humano y estos de aquí eh, son, son tecnologías que se desarrollaron entre el año 1998 hasta el, hasta el 2005 y e inclusive tenemos hasta una empresa chilena que tiene su propio, que eh, digamos que de, desarrolló eh, un, un, una, una plataforma de automatización y eh, explicando un poco eh, acerca de que, en qué consiste esta te tecnología de RPA, es eh, básicamente el, eh, un, un robot de software, un programa que es capaz de interactuar con eh, los, las eh, aplicaciones. Por ejemplo, un analista contable que recibe una factura desde el servicio de impuestos internos y tiene que registrarla en la contabilidad, eso va a tener que digitar la información. Lo que hace un, un RPA es básicamente... Eh, hacer esas interacciones a nivel de clics eh, y, y de movimiento de mouse, tal cual como lo haría un, un humano que nos permiten hacer todo lo que sea extraer o ingresar información en distintos tipos de plata, plataformas, eh, navegar eh, eh, a, aplicar funciones con validación de datos pero todo esto basado en reglas estructuradas, o sea, este tipo si aparece un dato mayor que tanto haga esto, si aparece un dato menor que tanto haga esto o otro que no es, no es automatizable aún, pero si agregamos, obviamente, capas de inteligencia artificial y otras cosas, se pueden ir abordando más eh, eficientemente. Eh, documentos manuscritos en, en general tienen pues, baja, baja, en baja eh, resolución tampoco, eh, y decisiones basadas en reglas no estructuradas requieren un soporte humano para que esos procesos ocurran. Entonces... ¿Qué factores nos van a afectar al ritmo en que eh, va a avanzar esto? Tiene que ver con eh, la viabilidad técnica de, la, de, la, de las soluciones, el costo de desarrollarlas e implementarlas, las dinámicas del mercado laboral, y obviamente esto tiene que tener un retorno económico, ya sean empresas del rubro privado como, como tanto el rubro, el rubro público. El, el Estado tiene muchos ministerios que trabajan en sí, lo que no están interconectados, y este tipo de tecnologías podría ser un tremendo eh, motor para la interoperabilidad en, en, en varios servicios. Aquí les quiero mostrar un pequeño eh, video de un ejemplo de automatización, aquí estamos viendo uno de los productos, digamos, de, de, de automatización, este proceso lo que va a hacer es tomar a partir de un listado de Excel con número de países, se va a meter al, al sitio web, en Google, va a buscar la información del PIB de esos países, y después ese resultado lo va a ingresar en un formulario eh, Google Forms. Entonces ahí vemos cómo eh, somos capaces de interactuar con eh, distintas eh, aplicaciones, tal cual como se eh, lo estaría haciendo un humano. Eh, eh, lo que están viendo ahora se, se lanzó la automatización, se abrió automáticamente el navegador, y aquí empezó a buscar PIB de Chile, extrae la información y la está guardando en la planilla Excel. Ustedes podrán eh, imaginar que si ponemos a un humano a hacer esto miles eh, o, o sea, cientos o, o miles de veces al día, eh, es una tarea terri terriblemente rutinaria, aburrida, eh, desgastante para, para la, la persona y... Eh, este colaborador virtual, que sería este bot, que lo que está haciendo es extraer los datos del PIB, puede ayudar al trabajador a hacer mejor su trabajo porque permitimos que el trabajo que es estructurado, basado en reglas, aburrido, platero, eh, lo, lo haga un asistente digital. Aquí ya estamos en la segunda parte del proceso donde el robot está ingresando los datos de cada uno de, de los datos del PIB que eh, extraemos. Obviamente este un buen ejemplo porque el PIB eh, cambia una, una vez al año, pero podría ser ir a consultar documentos, ir a consultar facturas, extraer información de servicios interno, eh, etcétera, etcétera. Comparaciones de precios desde la web. Hay muchas aplicaciones a nivel de, del día a día. Y uno, es cosa de preguntar en, la, en, en las empresas dónde gastan mayor tiempo haciendo trabajo repetitivo y estructurado y estas aplicaciones pueden resolver este tipo de problemas. Gran desafío, sí, eh, diputado, eh, es ver cómo hacemos que esta, este tipo de tecnología pueda llegar a las empresas de, eh, digamos, pequeñas y medianas. Aquí estamos viendo ya la parte cuando eh, estamos entrando a ver lo, los resultados que se descargaron. Esto ya no es parte del, del, del, del robot, pero es eh, bueno ver estas son varias de las pruebas que se, que se hicieron. Y los últimos seis registros ingresados fueron los que, realizó el bot por su cuenta entonces ya cerrando un poco el tema de, lo, de los desafíos del digamos de estos de estos procesos y es que la automatización para que las personas puedan ser más humanas es quitarle esa parte eh, nos robotiza en nuestro actuar dentro de las organizaciones para des, de, destinar más tiempo al análisis, más tiempo a la creatividad, más tiempo a la, a la innovación. Agregar valor mejorando la productividad de las tareas repetitivas. Si, si las tareas repetitivas no aportan aporta valor, tenemos a una persona con un, con un, con un cerebro, con, con, con, con conocimiento, no lo pongamos a digitar datos porque lo, los sistemas hoy día no, no permiten mayores niveles de automatización. Mejorar la calidad del empleo, que tengamos gestores de procesos versus ejecutores de tareas. Oiga, que contratamos a un analista contable y lo único que hace el analista contable es digitar facturas versus estar entendiendo cómo mejorar el, el, el proceso. Disminuir el déficit de profesionales en las tecnologías de la información. Generar plazas para empleos tecnológicos. Ahí tenemos un... Tremendo, una tremenda posibilidad. Ya lo vimos con la pandemia, el teletrabajo es una realidad, es algo que se puede concretar y por qué no si el Estado invierte en, en, en políticas públicas para que el inglés sea un segundo idioma en, en, en Chile, podamos exportar servicios y trabajar desde Chile hacia el exterior en, usando plataformas tecnológicas. Y por último, incorporar esta fuerza de trabajo digital en las organizaciones como un motor de aumento de productividad y de mayor creación de valor para tanto entidades públicas como privadas. Muchas gracias. Muchas gracias Bartolomé por tu presentación. Seguiremos con los comentarios de Ángel y socio de Consultoría en Tecnología e y Chile, que nos entrega, que nos entregará su perspectiva del mercado local respecto a estas tecnologías. Ángel, tienes diez minutos. Bueno, muchas gracias por, por la invitación. Eh y agradecido de, de toda la mesa de, de los, del señor diputado del de señor embajador y las personas que hoy día están presentes y viendo, viendo este streaming siguiendo la línea de lo, que, de lo que un poco comentaba Bartolomé la verdad que si uno mira eh, lo que de alguna manera la, la prensa transmite eh, cuando, cuando hablamos de robótica en general es esta visión negativa ¿no? esta visión de que de que se está creando un miedo de que, de que hay un proceso de, de cambio que, que no afecta en el, en el mundo del trabajo eh, y que por lo tanto eso hace que de alguna otra manera tengamos esta visión como, como, como de, de catástrofe de, de, del avance de la tecnología. Y si a esto le sumamos, por ejemplo, estudios como el de la OCDE, eh, que, que salió hace muy poquito tiempo respecto del de el potencial o el riesgo de la automatización de, de los distintos eh, trabajos que existen, que se estudian y uno se compara compara Chile con, con respecto al resto de, de, de los países, a lo mejor más desarrollados, eh, estamos prácticamente en un 55% según la OCDE eh, de potencial de automatización, comparativamente hablando con, con, con el PIB por persona que es, que es una métrica que ellos toman. ¿no? Ahora, como contaba Bartolomé, también si uno mira la revolución industrial eh, obviamente aceleró el proceso de adopción tecnológica, eh, de eficiencia en, en muchas de las cosas que hacemos, eh, pero hizo también que los humanos nos empezáramos a convertir poco a poco en robots. ¿no? Eh, nuestro trabajo rutinario, nuestro trabajo más permanente, eh, empezó a hacer que imágenes como esta eh, empiecen a aparecer y empiecen a, a mostrar que, Pasa esto, ¿no? Eh, como contaba también Bartolomé de la historia de, de, de las líneas de fabricación de Henry Ford, que eran líneas originalmente desarrolladas por personas, pasamos a líneas de fabricación que, que son de las líneas de la imagen de la izquierda a la imagen de la derecha, donde muchas de esas tareas, que son tareas de vuelta, rutinarias y tradicionales, eh, empiezan a ser mucho más eficientes desarrolladas por robots. Y obviamente esto también empezó a crear condiciones humanas, entre comillas, del trabajo moderno, como pueden ver en esta foto, que a lo mejor parece un poco peyorativa, pero que demuestra que hoy día el, el trabajo que muchas veces estamos desarrollando en cada una de las empresas eh, termina siendo esto, ¿no? O sea, mucho papel, mucho trabajo eh, de, de, de manualidad eh, y repetitividad que hace que en el fondo nuestro, nuestro día a día sea un, un, una cosa eh, ...un poco más compleja de ¿Serán lo que, puestos de que ve, trabajo? Ve es ve una ve. pregunta cada vez más recurrente al ver cómo las máquinas van sustituyendo a la mano de obra humana en muchos sectores. Se lo hemos preguntado a los expertos. En esta residencia tiene un nuevo compañero de trabajo, con la única peculiaridad que no, no es un humano. Hace casi las mismas tareas que cualquier trabajador. En pocos años se espera que uno de cada cinco empleos puedan ser robotizados. Los sectores en los que más se usarán, servicios e industria. También la agricultura apuesta cada vez más por el uso de robots. Estamos trabajando ya con drones, con automatización de reos y, y esto es imparable. ¿Y de qué forma podría afectar esto al trabajo del futuro? Los robots lo que hacen es sustituir determinadas tareas y funciones que cada uno de nosotros estamos haciendo. De hecho, nuestros datos son muy positivos. En los próximos 10 años crearemos casi más de 2 millones de puestos de empleo en España. Por tanto, según los expertos, la introducción de robots creará nuevos empleos. Solo corren riesgo los puestos de trabajo menos cualificados. Realmente esa bajo calificación sí que va a expulsar a esos trabajadores fuera del mercado porque ese trabajo lo van a hacer máquinas. Entonces aquí es especialmente importante esas políticas activas de empleo donde animemos a esa gente sin formación porque sus competencias ya no las mandará al mercado a que se reciclen. Pero si hay algo que todavía no se ha conseguido con la inteligencia artificial es el desarrollo pleno de las emociones. La atención humana cada vez más va a ser un servicio de lujo y si trabajas como un robot quizás tenga los días contados. Ahora, entrando en el mundo más digital, digamos, y cuando se habla de, de, de robots, uno tiende a pensar en algo físico, ¿no? Eh, como contaba el embajador, un poco los, los, los robots que tenemos en, en vista del anime y algunos que aparecen como en el video, pero la verdad que la industria del software eh, es, es el corazón de todo lo que se hace por detrás de los robots, eh, y ahí es donde aparecen una serie de tecnologías que, que hoy día están presentes y que por ahí no nos damos cuenta, ¿eh? Eh, una, una de ellas y la base de, de hoy día del proceso principal de automatización que se está desarrollando eh, se llama la automatización robótica de procesos, que busca exactamente lo que, lo que mostraba Bartolomé, que es procesos automatizados que permitan eh, desarrollar actividades de manera más digital, no de manera manual, imitando lo que hace un humano con el teclado, con el mouse y todas las interacciones que tenemos en nuestro día a día. Eh, pero esto, esta cadena sigue sigue avanzando eh, y, y a partir de esas tareas que por ahí son más tontas en el sentido de que, de que no requieren un aspecto cognitivo, han ido incorporando herramientas eh, que permiten abordar problemáticas un poco más complejas, eh, como el uso de inteligencia artificial, machine learning y otras herramientas que hacen que, ya no solo puedo automatizar tareas que son eh, repetitivas y que siguen patrones, sino que yo puedo analizar la información que se procesa, entender el contexto de donde se está desarrollando y a partir de ahí eh, es hacer un proceso de automatización como nosotros denominamos automatización inteligente. Y ya involucra aspectos más cognitivos sin llegar a lo que hace el humano. Obviamente el juicio, eh, el, el, el, el, la capacidad de empatía y otros aspectos que son parte de lo que, lo que nosotros como humanos tenemos eh, es imposible que hoy día un robot lo pueda desarrollar. Eh, tal vez a lo mejor en, en, en algunos años más lleguemos a una instancia así, pero hoy día no se puede y por lo tanto es ahí donde está el valor de, de, de nosotros como, como seres humanos. Y si uno mira el mercado, específicamente el mercado de, de, de automatización robótica de procesos, fíjense que es una industria que era una industria muy pequeña hace, hace, hace tres años. Eh, esta es una tecnología que lleva más de 20 años eh, en el mercado. Eh, pero que ha tenido una explosión in, infinitamente alta justamente por todos los programas de transformación digital que están abordando las empresas. Y se espera que es una industria que para el fin de este año ya represente eh, un, un valor de 2 billones de dólares a, ni, a nivel mundial. Eh, eso, eso es un enorme crecimiento para, para cualquier industria eh, y, esta, y, esta, y, este, y este crecimiento sostenido que, que, que supera el 80% eh, compuesto entre año y año es muy probable que siga esta ruta, eh, por lo menos por un, por, un tiempo, por un tiempo largo. Hoy día hay, hay, hay empresas y jugadores muy grandes metidos en esto, como Microsoft, SAP y otras herramientas grandes. Pero también, como contaba Bartolomé, hoy día tenemos un caso de éxito en Chile, eh, que, que es una startup que partió con este concepto. Hoy día ya es una startup que está, tiene presencia en, en, en Latinoamérica. Así que un orgullo también para Chile que, que tengamos este desarrollo en, en, en, a nivel local. Y si uno lo mira desde de una perspectiva humana humana robótica, digamos, sin querer hacer una competencia porque es injusto, digamos, para, para el humano competir contra el robot, eh, fíjense que aquí hay una comparación exactamente de lo que hace una persona, que es el video de la izquierda, versus lo que está haciendo exactamente de la misma manera un, un, un robot de software eh, en, en el lado derecho. Eh, si uno lo lleva a, a, a, a lo que esto se logra, y esto obviamente depende mucho del de tipo de tarea y la actividad que está desarrollando cada, cada uno de, de, estos, de estos procesos, eh, podemos llegar a tener eh, eficiencias de 1 a 10, 1 a 8. Eh, ahí Nicolás después entiendo que nos va a contar algunos casos de, del desarrollo que ellos han tenido, en, particularmente en su, en su compañía. Eh, pero fíjense que de alguna manera eh, lo que comentábamos antes, no hemos transformado mucho en, en, en las personas de la izquierda eh, y eso hace que en vez de aprovechar nuestras capacidades cognitivas, estamos desarrollando actividades que terminan siendo eh, muy repetitivas y tediosas en, en el día a día y que por lo tanto hay una eficiencia muy grande en poderlas desarrollar de manera, de manera robótica. Cuando uno lo lleva a esto un escenario... Fuera de hora, por ejemplo, eh, en donde podemos utilizar estos mismos robots en, en tiempos no laborales, como, como puede ser después de, después de la jornada laboral o un sábado o un domingo, la eficiencia que se obtiene es altísimamente más grande. Y por eso ha tenido esta evolución el software en, en términos del tiempo. Y si lo, lo sali nos salimos un poquito, eh, esto acaba de ser publicado hace, yo creo que no más de un mes, eh, los invito a, a leerlo, es, es un artículo que, que, que publicó The Guardian donde hicieron una prueba para escribir a través de un software un artículo. Se le dio un tema eh, a, a, esta, a, este, a este generador de, de, de texto, digamos, utilizando una herramienta que se llama procesamiento de lenguaje natural. Eh, es, es un aprendizaje que entiende cómo, cómo se desarrollan las palabras y se le dio una temática y, y, y en este caso el, el robot fue capaz de escribir este artículo que fue publicado por The Guardian, eh, con ese título, digamos, ¿no? el, el, que es el, Estás Asustado Humano, porque se suponía que era, eh, o no se suponía, el, el proceso fue desarrollado completamente por, por un robot. Eh, es bien interesante, hay, hay bastantes críticos al respecto, porque obviamente eh, no es tan perfecto, obviamente, y, y, y, y The Guardian de alguna manera deliberadamente hizo algunos ajustes respecto de, del texto final, pero ya se está llegando a, a la capacidad de poder incluso eh, dando ciertos aspectos generales eh, con, con una regla, poder, poder escribir eh, desarrollos que, que tengan más aspectos cognitivos y no solo, como decíamos antes, que es solo digitación. ¿no? Ahora, si bien hemos hablado como de la componente más, más negativa de todo este cuento, eh, a nosotros nos gusta mirarlo siempre más positivo. Eh, eh, el, el World Economic Forum saca un reporte bianual, de hecho acaba de salir el del 2020, no, no alcancé a... a actualizarlo, pero, pero la línea sigue bastante igual, en donde ellos establecen cómo ellos ven el futuro del trabajo hacia adelante, con, todo el, con todos los temas de automatización. Eh, en este reporte, si se fijan, eh, ellos habían analizado cuál era la pérdida laboral hasta ese momento eh, y, y a nivel mundial ellos calcularon que la pérdida se iba a desarrollar más o menos en torno a 75 millones de, de, de empleos, ¿no? Eh, pero la creación del trabajo nuevo a partir de la tecnología, eh, iba a superar ampliamente ese, ese desarrollo. Si uno lo mira en la historia, esto eh, es esto una constante. A principios de los 900, antes de la revolución industrial, eh, el 50% de la fuerza laboral trabajaba en, en el mundo agrícola. Eh, y, y hoy día esa fuerza laboral, en el contexto completo de lo que significa la fuerza laboral, no se han perdido esos trabajos. Si uno lo mira comparativamente, hoy día eh, probablemente la fuerza laboral agrícola debe estar en el rango del 5%. ¿no? Eh, pero todo ese trabajo que se hacía en, en el mundo agrícola se trasladó hacia otros lados, hacia las fábricas, hacia las oficinas y hacia muchos otros lugares que, eh, que, se, que se fueron dando. ¿no? Y, y por otro lado también, si uno lo mira con, con esta perspectiva, eh, cada vez más eh, vamos a ser más necesarios humanos por lo mismo, porque, porque el hecho de que automaticemos ciertas tareas va a requerir mayor, mayor aspecto cognitivo eh, y, y esta y el desarrollo de la tecnología ha hecho que obviamente se creen muchos trabajos. Y aquí eh, también el World Economic Forum, para que se hagan una idea, muestra cinco puestos de trabajo que no existían hace un año. Así que eso y con, con esto termino eh, digamos, esta es la visión que, te, que tengo yo digamos, particularmente en, en este tema eh, en donde básicamente la visión nuestra es que la automatización nos va a permitir ser menos robóticos que eh, vamos a poder volver al humano centrarnos en las personas eh, poder desarrollar más relaciones generar empatía, generar eh, como decíamos el juicio crítico y otras cosas que, que son irreemplazables hoy día con, por las personas y que de alguna manera vuelven a centrarnos en nuestro, en nuestro propósito. Así que, más eh, allá de la imagen de la izquierda, que, que como partió toda esta presentación, que parece como que los robots nos van a dejar sin empleo, creo que al revés, tenemos que mirar la imagen de la derecha, donde, donde los humanos eh, nos, nos permiten ser eh, más Así que, muchas gracias, eh, y le deseo la palabra a Sofía. Muchas gracias, Ángel, por tu presentación. Concluiremos este bloque con los comentarios de Nicolás Pearson, líder de transformación digital en celulosa Arauco, quien compartirá su experiencia en el uso de esta tecnología. Nicolás, tienes 10 minutos. Bueno, nuevamente mi nombre es eh, Nicolás Pearson, soy líder de transformación eh, digital en Arauco y vengo a compartirles eh, un, caso de, un caso de éxito, digamos así, de eh, justamente implementación de estas tecnologías, de, eh, robots de software. Entonces... Nuestro, digamos, en nuestra empresa definimos la transformación digital como un cambio que nos permita aumentar eh, la productividad eh, en nuestros procesos incorporando tecnologías eh, nuevas, estas llamadas tecnologías digitales, entre ellas robots de software eh, o bots. Eh, inicialmente eh, implementamos eh, dos, dos bots bastante sencillos como para ir eh, comprobando qué, qué tan fácil, qué tan factible era eh, ...el desarrollo en estas nuevas plataformas. Eh, un, un, primer, eh, un primer trabajo fue alrededor de cargar tipos de cambio en, en nuestro sistema. Era un bot bastante sencillo que se conectaba a la página del Banco Central... ...revisaba los tipos de cambio del día y los cargaba eh, en nuestro sistema eh, SAP de, de contabilidad. Y un segundo, un segundo bot eh, desarrollado para eh, desbloquear eh, las claves de los, de los usuarios... Siempre y cuando el usuario tuviera acceso a su, a su email podía enviar un correo indicando cuál era el, el usuario, digamos, que, el sistema al que tenía el acceso bloqueado y el bot iba automáticamente a hacer el, el desbloqueo. De, de La verdad que fueron dos casos bastante interesantes y bastante sencillos eh, que nos dieron como, como cierta eh, confianza para seguir explorando esto y eh, por eso decidimos automatizar un proceso un poco más complejo que tenía que ver con la carga de pedidos de venta de nuestros clientes. Y en esto, con, con, el, con el fin de mejorar nuestro nivel de servicio, entendido como la eh, cantidad de días que nos demorábamos entre que un cliente nos eh, enviaba un pedido y que nosotros éramos capaces de entregarle la mercadería eh, en, su, en su comercio. Entonces, eh, esto, esto también buscando un poco... Eh, que el área comercial pudiera dedicarse a, a, a atender pedidos más eh, excepcionales, a hacer ventas cruzadas o, o, o ventas incrementales, eh, en lugar de dedicar tiempo a estar ingresando eh, órdenes de compra en, en el sistema, porque, bueno, sobre todo con nuestros clientes de, de retail, eh, estamos hablando de volúmenes bastante grandes y que llegan en cualquier momento del día, eh, y eso muchas veces digamos coincidía con que eh, se pasaba el, el tiempo para la programación de, de la logística asociada y demás y esto muchas veces eh, generaba retrasos de hasta una o, o dos semanas para completar eh, un, un pedido. Entonces este, este trabajo nos, nos, nos trajo ciertos desafíos, desafíos por un lado eh, organizacionales, tecnológicos y, y humanos. Desde el lado eh, organizacional organizacional, eh, Empezar a, a desarrollar bots requiere eh, tener procesos de negocio bien definidos eh, e idealmente documentados. Eh, nosotros en Arauco teníamos como la, la idea eh, de, que, de que estaba bastante claro el proceso de negocio que estábamos eh, abordando. Eh, ahora, cuando entramos en, en el detalle nos dimos cuenta que no estaba tan claro que había muchas cosas que eh, quizá para, para, digamos, para un humano, o para un jefe, para un gerente... Estaban bien claras, pero cuando este, entramos a, a tratar de, de definir eso en el sistema, eh, nos presentaba ciertas eh, complicaciones. También eh, tuvimos que, que reforzar mucho lo que es la comunicación con eh, las, las áreas internas, con la, las áreas de logística, por ejemplo, o de producción, eh, y también de cara a los clientes que iban a estar impactados. Eh, esto porque, obviamente, que si bien tratamos de que, de que los procesos no no sufran cambios, siempre hay una posibilidad en, en el medio, entonces eh, nos, nos demandó como que articularamos bien todo lo que era este desarrollo con, con, con, el, con la parte más eh, organizacional del tema. Eh, y por último también requirió un ajuste tanto en, en lo que es el nivel como de auditoría o compliance, eh, dado que ahora ya íbamos a tener un sistema ingresando eh, pedidos a nuestro otro sistema, digamos nuestro sistema SAP, eh, y eso ya no iba a ser tan trazable, o en realidad ponía, ponía ciertas variantes a, a cómo hasta ese momento se auditaban, por ejemplo, eh, los precios que eh, se cargaban para, para una determinada vez. Desde el punto de vista tecnológico, y un poco reforzando los dos puntos anteriores, nos dimos cuenta que las pruebas eh, son, son bastante complejas, que se deben realizar, por ejemplo, en ambientes productivos, no todo lo podíamos simular, eh, en ambientes de, de testing, como es habitual cuando uno desarrolla un, un software nuevo. Eh, y esto eh, también generó, digamos, ciertos cambios hacia la interna de, de, de las áreas de informática, de seguridad informática, por ejemplo, para dar permisos a, a, a cosas que iban a estar siendo realizadas como pruebas y que en realidad no eran, eh, no eran eh, necesariamente eh, parte de un, de un proceso de negocios productivo. Eh, también un poco... Eh, Digamos, contradiciendo un poco lo que, lo que antes contaba Ángel, no siempre el desempeño del bot eh, supera al del humano, porque acá dependemos también de la velocidad del sistema con el que se está interactuando. Entonces, en nuestro caso, eh, bueno, y también la, la eficiencia con la que el humano hace la tarea. Entonces, eh, una de nuestras expectativas cuando empezamos con, con este proyecto era que el bot eh, tuviera en el orden de 10x eh, un aumento de productividad, pero eso no fue tan así, eh, porque al final el sistema que está por debajo, en por, por, por este caso SAP, tenía ciertas, eh, ciertas demoras a la hora de cargar las pantallas o de eh, estar cambiando entre, entre una transacción y otra, y eso, eh, y eso nos generó que no fuera tan, tan grande ese, ese aumento. ¿cierto? Entonces también eso tuvo, tuvo que tener eh, un, un manejo de expectativas, o, o al final nos, nos puso ese, ese desafío. Eh, por otro lado, también cambios como bastante mínimos en los sistemas a los que el bot se conecta eh, implican un cambio en la programación. Esto sobre todo cuando hablamos de, de conectarse a, a páginas web que habitualmente se actualizan de manera eh, bastante frecuente. Eh, ya el hecho de que cambien, por ejemplo, un, un título de un lugar a otro o que la información venga eh, estructurada de manera distinta, eh, ya implicaba hacer un cambio a nivel del desarrollo del bot. Entonces eso también nos, nos hizo darnos cuenta que no era solamente tener, eh, digamos, el desarrollo una vez y, y quedaba listo, sino que también después eh, nos, nos requería ir ajustando ese, ese bot eh, en el tiempo. Y desde el punto de vista humano, bueno, hay, hay también reforzar todo, todo este mensaje que, que comentaba Ángel. Eh, eh, la primera reacción de las personas que estaban involucradas en, en la carga de pedido fue... un. Este, miedo a la, a la desvinculación, cómo, cómo esto me va a impactar eh, en mi día a día, y eso requiere una atención especial, específica. En esto, en, en, en nuestro caso, no, no buscábamos ese, ese objetivo eh, con, con, con, con la implementación del bot. Entonces, nos fue difícil eh, eh, digamos, tranquilizarlos y, y lograr un poco esta, esta participación, eh, pero sí es algo que, que se pone, que, digamos, que es lo primero que uno, que uno ve cuando empieza a conversar de, de implementar este tipo de tecnologías y en eso mismo eh, eh, la capacitación es, es fundamental porque también el bot genera una nueva forma de hacer las cosas que igual requiere un apoyo de la gente que, que hasta ese momento estaba, eh, por ejemplo, ingresando pues, estos pedidos o la gente que manejaba la logística, o sea, hay que tener cierta adaptación, el bot no, no es perfecto, siempre eh, puede generar eh, ciertas diferencias y tenemos que estar atendiendo esas diferencias, entonces la gente tiene que estar capacitada y preparada para eh, atender estas, eh, estos problemas, estas atenciones que puedan estar eh, surgiendo. Eh, y, y el último punto es que las personas deben estar dispuestas a tomar eh, tareas de mayor complejidad, reforzando de nuevo lo que antes comentaba Ángel. Eh, hay, eh, en, en nuestro caso sí lo que se buscaba era que eh, la mayoría del tiempo eh, dejaran de ingresar pedidos, que es algo bastante básico, y empiecen a tener eh, interacciones eh, con, con los clientes, por ejemplo, o, o mejorar sus coordinaciones internas con, con las otras áreas, por lo cual eso requiere que también haya una predisposición a dejar de hacer eso, que antes era bastante fácil y directo, por empezar a conversar más, empezar a tener eh, conversaciones a veces más, más dificultosas, empezar a buscar puntos eh, medios que hasta ese momento eh, no se ponían en evidencia. Entonces también eso es, es un punto eh, bastante importante a tener en cuenta eh, cuando implementamos este tipo de, de proyectos. Respecto como, como al final de las, de las conclusiones de este, de este trabajo que hemos hecho, en, en el hoy, eh, nuestra experiencia es que tenemos que poner el foco en la creación de valor. Los robots de software todavía son, son costosos y solo pueden realizar tareas administrativas bastante básicas. Eh, con los análisis que nosotros hicimos, un ahorro en dotación nos justificaba eh, el costo extra que íbamos a tener tanto en servidores, en licenciamiento, en desarrolladores para, para tanto de, desarrollar la primera versión de los bots como después ir manteniéndolos en el tiempo, por lo cual eh, el driver de este tipo de proyectos tiene que estar en la creación de valor, eh, como les comentaba, en, en poder dar más servicio a nuestros clientes, o en poder eh, trabajar, eh, por ejemplo, fuera de hora y eso eh, permitir integrar estos procesos administrativos eh, que muchas veces, eh, o que la, digamos, la, el, lo común es que se realicen en horario hábil de lunes a viernes de 9 a 18, cuando hay otros procesos más operacionales, logísticos, que, que tienen turnos de 24 horas, entonces eso, ese valor ahí de integrar un bot que puede trabajar 24 horas con, con una cadena logística que ya hoy trabaja 24 horas, eh, es también un valor que, que vemos y que vamos a seguir explorando para poder eficientizar nuestros procesos. Eh, de cara al futuro, también vemos que, que, que esto va a tender hacia, hacia generar estos bots que, que aprenden. Eh, en el futuro cercano ya vamos a tener mucha mayor integración de lo que son estas tecnologías de Machine Learning y de Computer Vision que permiten eh, que, que los bots vayan aprendiendo, por ejemplo, que ahora el, el, el campo de, no sé, de valor del precio o cantidad de producto no está más en este lugar, sino que está un poquito más abajo eh, y, y el bot va a poder autoajustarse auto sin necesidad de un, de un humano que esté generando esos, esos ajustes eh, y, y a su vez va a poder ir haciendo tareas eh, más, más sofisticadas eh, y, y eso va a dar digamos pie a que se pueda masificar más el, el uso de, de, estos, de, de esta tecnología. ¿Cierto? Eh, y, y entonces eso nos lleva, bueno, cuál, cuál es la, la oportunidad o cuál es la, la, la propuesta de, de valor y, y también un poco en línea con, con lo que comentaba Ángel. Eh, hay una oportunidad clara de, de capacitar a nuestra fuerza laboral. La pandemia, si hay algo que nos demostró, eh, es, es que cuando las condiciones eh, son, son propicias, eh, la adopción de la tecnología crece exponencialmente, o sea, eh, hoy mismo estamos teniendo un un webinar cuando eh, hace un año esto se hacía eh, de manera presencial. Entonces, eh, eh, lo mismo va a pasar con, con este tipo de tecnologías. Hay un punto de inflexión en el cual, eh, a, a mi juicio, estamos parados ahora en este momento, en donde esto viene creciendo todavía en, en, en, de una forma, eh, digamos, eh, no tan exponencial como, como pudiera, eh, pero sí ya se, se, se vislumbra en el futuro que, que vamos a tener muchas más de estas tecnologías repartidas en procesos básicos, eh, sobre todo, por ejemplo, para eh, abaratar mucho lo que tiene que ver con integración entre distintos sistemas, la mayoría de, de las empresas eh, trabajan con múltiples sistemas, sistemas que son antiguos y que, y que por ahí son costosos de, de cambiar, eh, y, y los bots vienen un poco a reemplazar esa integración entre sistemas que hoy hacían los seres humanos, eh, y cada vez vamos a ver más de eso, eh, por eso la, la, la invitación al final es a que aprovechemos este momento para eh, empezar a, a reconvertir nuestra fuerza laboral hacia estas, eh, hacia estas nuevas tecnologías eh, y todo esto apalancado en, en, en, en la capacitación, tanto desde lo que, desde lo que es la academia, que, que creo que tienen un rol preponderante en este, en este digamos, escenario en el cual nos encontramos hoy en día, eh, como también desde lo que son eh, quizás las regulaciones o las mismas iniciativas ...dentro de las empresas eh, que necesitamos poner sobre, sobre la mesa, eh, porque la idea es que esto, digamos, podamos hacerlo con, con tiempo... ...y no encontrarnos con, con que ya, eh, ya llegaron los bots, ya empezaron las desvinculaciones, para que ahí tomemos eh, conciencia, ¿cierto? Eh, hay todavía mucho valor que, que los humanos tenemos para aportar, pero ese valor va a venir dado por, por tareas de, de, de mayor complejidad, de interacción con otros, con otros humanos, con otras personas... Eh, y, y ahí es donde tenemos que poner el énfasis y el foco, eh, desde, al menos desde nuestra perspectiva eh, en Arabia. Así que les agradezco mucho por su, por su atención y bueno, de vuelta eh, con vos, eh, Sofía. Muchas gracias, Nicolás. Les agradecemos tanto a Bartolomé, Ángel y Nicolás por eh, sus presentaciones. Y ahora la idea es dar un espacio para que puedan... Vamos a hacer comentarios, preguntas, tanto a los expositores eh, como también eventualmente entre los integrantes de la sesión y también la posibilidad eventualmente de eh, generar algún tipo de interacción con quienes nos están mirando a través del streaming, si así lo quisieran. Eh, mientras están las presentaciones, Carmina me solicitó la palabra, así que le cedo la palabra a Carmina para que puedas hacer tu, tus comentarios y preguntas. Por favor, Carmina. Muchas gracias, Sofía. Eh, también saludo, eh, bueno, un saludo afectuoso a la distancia a todos quienes nos ven y agradecer la instancia también de poder estar aquí, eh, bueno, viendo estas presentaciones sobre temas que nos interesan a todos. Eh, yo me dedico a estudiar la, los efectos de robótica social con un énfasis en las comunicaciones y me gustó mucho de las presentaciones que recién he visto que hay una idea hacia el, un, un ideal, digamos, de que la robótica va a venir a mejorar nuestras vidas en vez de eh, reemplazarnos. Eh, yo me imagino que a todos ustedes les, les interesan estos temas también y por lo mismo quería permitirme un, algo muy, muy breve, que es que eh, en la Escuela de Periodismo de la Universidad Adolfo ibáñez donde yo soy profesora, está organizando un día de robótica social que coincidentemente es muy pronto, es el próximo martes, eh, y va a tener tres invitados internacionales, investigadores también, al igual que yo, y ellos eh, les voy a compartir, si me permiten, aquí en, en este enlace. Eh, ahí pueden ver ustedes, eh, revisar la información sobre este día. Eh, los invitados son súper de lujo porque son eh, tres de los más grandes, digamos, teóricos e investigadores empíricos que, que yo conozco en robótica social hoy en el mundo. Está el doctor el profesor eh, Jochen Peiter de la Universidad de Ámsterdam. Él se ganó un, un fondo muy importante hace como dos años para investigar los efectos de la robótica social en, en niños y jóvenes. Y nos va a venir a hablar eh, a las 10, el próximo martes. Ustedes se pueden inscribir ahí en, en ese enlace. Hay, eh, asimismo, ustedes pueden ver información porque es una conferencia de tres días. Pero el día de robótica social va a ser el martes 17 a las 10. Y vamos a tener estas tres ponencias de estos tres profesores que van a hablar, entre otras cosas, por ejemplo, bueno, de eh, la robótica social en educación, que sería el caso del profesor Chad Edwards que él es de la Universidad de Western Michigan y también él tiene un laboratorio de investigación sobre robótica social, junto con su mujer Autumn Edwards, que también es la tercera speaker de esta mañana. Va a ser de 10 a 12 y media, eh, así que les quería bueno simplemente bueno, agradecer por estos minutos a, a Sofía y a los organizadores. También este evento salió en el boletín de la, de la Biblioteca Nacional del Congreso, lo cual le agradezco mucho la, la, la ayuda en difusión. Y ojalá, eh, bueno, se entusiasmen y nos puedan acompañar también ese día con sus preguntas. Eh, les dejo ahí, bueno, el enlace y, bueno, de nuevo agradecerles. Muchas gracias, Carmina. Gloria nos había solicitado la palabra. Gloria, por favor. Sí, buenos días a todos. Primero que nada, eh, en sí, lo que yo quería mencionar tiene que ver con la transversalidad de los temas aquí expuestos, porque aunque acá se ha tomado desde la perspectiva que uno lo pudiera ver como más industrial, productiva, en realidad son eh, áreas, ámbitos, temas que se ve también en otro tipo de, de industria o de servicios Personalmente, yo trabajo en el área de la salud, y por ejemplo, lo que tiene que ver con eh, los robots, la automatización que mostró eh, Bartolomé, eso es algo que uno lo ve en la realidad de la industria farmacéutica y la industria farmacéutica está ligada directamente a lo que es la salud. Y en la medida que la industria farmacéutica crece, también eh, para lo que es salud va dando herramientas para poder darle a los pacientes eh, no solo los medicamentos más adecuados, sino que también tener stock disponible eh, para todas las personas que los necesitemos. Además, también está todo lo que se relaciona con robótica ya eh, y que se ha incursionado más en el tema de lo que son las cirugías, donde hay algunos robots que son más conocidos como el Da Vinci, pero hay muchas cirugías que tienen Parte de sus procesos eh, automatizadas como son las cirugías oftalmológicas y varias otras en que se usan muchos instrumentos o herramientas en que ya no todo depende solo del profesional, sino que también está la intervención de la máquina. Y por último, mencionar lo que tiene que ver con los bots o chatbots que también en salud cada vez se están haciendo más comunes y que permiten gestionar a un mayor volumen de pacientes eh, teniendo un recurso humano limitado. Entonces, por ejemplo, hay sistemas que eh, el paciente ingresa a través de una aplicación en su celular o en su tablet, eh, le va preguntando el bot eh, por algunos síntomas y dependiendo de lo que el paciente responda, el, el chatbot eh, detecta como el nivel de, de gravedad de lo que pueda tener el paciente y según eso le da una recomendación de, por ejemplo, irse al servicio de urgencia o de tomar hora con algún determinado especialista o bien también lo puede conectar con algún profesional de salud para que ya se contacte en ese minuto directamente con él. Entonces, todo eso que son tecnologías que uno a lo mejor las ve como súper lejanas, son cosas que están eh, en este minuto eh, en realidad latinoamericana. O sea, no, no me estoy yendo a países solamente desarrollados, sino que también son cosas que nosotros las estamos viviendo acá, las estamos probando, trabajando, usando. Eh, claro, hay algunos que son están, digamos, más maduros, son tecnologías más maduras, hay otras que son tecnologías más básicas, pero ya es una realidad que es tangible para todos nosotros. Entonces, eh, creo que eso, eso es lo importante también de, de esta instancia, de, de que podamos conocer todo lo que hay en otras áreas de la industria eh, y que en realidad son extrapolables o nos van sirviendo a todos. Eso era lo que les quería contar. Muchas gracias, Gloria. Eh, Rodrigo Bertaez, ¿tú querías eh, comentar también? Sofía, muchas gracias. Quería. Bueno, las que... muy interesantes. Aquí las estábamos comentando con, con el rector, la que, que hablaban. Solamente me gustaría eh, enfatizar tres, tres puntos. A menos personalmente, eh, veo que los robots, el software, son bots, son robots, uno opinión bastante personal. Pero sí creo que las tecnologías que se usan y los aprendizajes y los, las capacidades que uno puede instalar trabajando en conjunto en el tema de software y el tema de robótica, el tema de datos, es súper importante mantener una buena comunicación. Eh, muchas veces no, no hay tanta cercanía. El, el, la robótica en sí tiene dificultades y complejidades en su desarrollo por la componente física el de, hay que tener los robots a mano, los robots es más fácil desarrollarlos porque uno requiere solamente un computador. Pero sí, técnicas de aprendizaje, técnicas de procesamiento de datos son, están relacionadas y creo que falta un poco en Chile esa comunicación entre las dos comunidades, a veces están un poco separadas. Y es, y es bueno que hoy podamos escuchar un poco la visión y la experiencia que es más grande, en particular en temas tema laboral en el tema laboral, visto desde el punto de software, se entiende mucho mejor que la robótica que está más incipiente. Son eh, las presentaciones que nos, nos ayudan un poco a ampliar y tener un punto de vista nuevo con respecto a, a cómo está afectando, en este caso, los, los bots, el mundo laboral. Así que muchas, muchas gracias. Gracias, Rodrigo. En, uh, quería hacer una pregunta también, Cristina. Ginter Schlaffer, que es de la biblioteca, que ella quería preguntar sobre el aporte de la investigación en esta materia desde el mundo de vista, desde, perdón, desde el mundo privado, directamente al debate legislativo. Hola, como asesora legislativa, directamente desde dentro del Congreso, estamos, o sea, siempre se ha observado que hay dificultades o trabas u obstáculos desde el mundo privado, o sea, para entregar su información, sus investigaciones, eh, sus aportes, desde el mundo privado y desde las universidades o los centros de investigación hacia directamente el debate legislativo. Y quiero preguntarles a los, a los participantes, a los eh, eh, panelistas, si, cuáles son esos, eh, esas trabas que ellos observan. Si esto quisiera, por ejemplo, impactar o quisiera aportar, por ejemplo, en temas como blockchain que se está discutiendo, eh, u otros, cómo ellos ven que podrían aportar mejor directamente en el debate y no quedar placer o quedar fuera del debate en este momento. Eso. Gracias. Muchas gracias, Cristín. Bartolomé. Bien, eh, Cristín, bueno, yo creo que una, un, una actividad importante es que, bueno, yo estoy representando a ACTI, eh, que es una asociación gremial que reúne a varias. Más varias empresas y eh, de alguna forma desde, de, de, de lo, desde los gremios se eh, tiene que poder generar instancias de, de conversación. Esta mesa es una instancia de, de conversación que tiene que ser, eh, digamos, he eh, escuchado de, en, en, en mi presentación, por ejemplo, hay, hay, hay, hay varios temas que no, no fueron planteados tan eh, explícitamente, pero por ejemplo, si analizamos el tema mediano, cómo generamos políticas públicas para que, se generen plazas de trabajo que sean de mayor valor agregado para que suban el, el, el ingreso mediano. Por otro lado, no sacamos nada con empezar a capacitar a la gente a todo eh, en programación, si no están las plazas de trabajo. Yo creo que una cosa lleva a la otra y, y eh, primero generamos las plazas y eso genera el tiraje para que aquellas personas que tengan las ganas, el conocimiento y obviamente se den los beneficios, puedan subir. Entonces, estas instancias como esta mesa... Eh, se, se, se, son las que te permiten de alguna forma de que podamos estar más presentes en, en estas conversaciones eh, ¿cómo ampliarlo más? bueno, el tema de, la, de, de, de las discusiones a veces eh, es complejo porque si hay muchas personas se, eh, se dificulta el, el, el, el diálogo pero en la medida de que como el, el, el legislativo pueda generar mesas de trabajo público-privadas se van a dar mejor estos espacios finalmente no sé si Ángel o Nicolás quieren hacer, Ángel, por favor. Sí, gracias Sofía. Yo mira, este es un buen punto que plantea Cristín. Eh, y yo creo que eh, herramientas como la que está desarrollando, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia con la política de inteligencia artificial a nivel país, eh, que ha permitido que, por ejemplo, nosotros hemos participado en varias de las mesas de, de conversación. Y que abran el espacio de justamente lo que decía Bartolomé, conversar y que hayan procesos además de transferencia tecnológica, que creo que el país tiene un, un potencial gigante a nivel de la academia y a nivel de lo que se desarrolla en las empresas, como lo que contaba Nico. Eh, juntar esas partes es súper, súper importante. O sea, si nos centramos solo en la parte legislativa, que es la norma, el, el, el, el porqué de las cosas, etcétera, que está perfecto, pero no nos enfocamos también en abrir el espacio para que se rompan estas barreras que a veces como que uno se queda solo con la visión eh, hecatómbica de, de, de, del, del avance tecnológico, eh, yo creo que es, es, un, es un camino raro digamos, y ahí es donde, donde se tiene que dar esta, esta, este espacio de colaboración, eh, que el Congreso se interese, que invite a participar, por ejemplo, a, a actores relevantes, eh, veo a Rodrigo, por ejemplo, que, que, que está acá, que es un, un, un tremendo representante del mundo de la robótica en el país, que desarrolla una serie de actividades, Mucha gente que participa de esto en, en las universidades creo que eh, tiene que darse esa instancia eh, y así ayudar a que, a que haya menos miedo eh, y más acción, que eh, es como lo vemos nosotros. En mi, sí, en mi opinión, a, ver, a mí me ha tocado trabajar, coincido con, con, con Cristín, que hay que fomentar mu muchísimo más esto. Creo que hay un espacio eh, muy rico para que la, la empresa eh, pueda interactuar con, con el ámbito legislativo, porque creo que es... Que es como el siguiente paso. Entonces tenemos instrumentos como como Corfo, por ejemplo, que nos da como, como financiamiento y un enfoque más para lo para lo inmediato, para lo que ya está regulado hoy día. Pero creo que tenemos un espacio grande de mejora eh, para, para cómo prepararnos para el siguiente paso, ¿no? De acá a dos, tres, cinco años, que es cuando eh, las cosas va, ya tenemos que empezar a normar Cómo vamos a trabajar en ese en ese momento. Eh, a mí me ha tocado estar en algunos eh, en algunas, eh, eventos organizados por País Digital, creo que ese es un súper buen eh, eh, instrumento o, o medio para, para generar estas conversaciones, esta misma mesa, eh, eh, me parece que son buenos, eh, buenos primeros pasos, pero sí eh, comparto en que estamos un poco alejados de lo que puede ser en, en los países más desarrollados, donde hay una interacción mucho más grande entre entre la legislación y la empresa privada y, y, y hay mucha más priorización eh, o no sé si en la palabra pero, pero, pero mucho más entendimiento mutuo de qué es lo que se está trabajando en un ámbito y cómo eso impacta al, al otro. Así que súper buen, buena por Muchas gracias, Nicolás. En Rodrigo nos aprovecha de comentar en el chat que en, uh, se va a realizar la Robot One Latinoamérica, la competencia de robótica bípeda originada de Japón desde el año pasado y que se realiza ahora en Chile para toda Latinoamérica este fin de semana. No sé si, Rodrigo, tú quieres hacer algún tipo de comentario breve a, a propósito de eso, antes de que terminemos este bloque. Sí, claro, muchas gracias, un saludo a todos y gracias por la oportunidad. Eh, efectivamente, la Road One es una conferencia que nació hace más de 15 años en Japón y el año pasado por primera vez salió de Asia para toda Latinoamérica desde Chile Hicimos la primera versión y mañana, 14 de noviembre, desde las 9 de la mañana hasta las 21 horas, por formato online, por Twitch de RoboWare Latino, se realiza la segunda versión de RoboWare Latinoamérica, donde hay países invitados ahora participa Ecuador y equipos de Chile. Así que esa es la nueva novedad, el avance. Ya son más de 80 jóvenes que se han capacitado en robótica VIP, que es lo más, la robótica más compleja que los que caminen. Y en, en, en exhibición de artes marciales van los equipos preparando. Eh, participan, van a estar presentes personas de Taiwán, Corea, Japón, eh, apoyando como referee y bueno, y los equipos participantes de, de Chile, de distintas instituciones educativas y también de Ecuador. Eso es, muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Eh, les, vamos, les agradecemos a cada uno de ustedes por sus comentarios y preguntas. Eh, y ahora vamos a continuar la sesión con la presentación oficial de la publicación La robótica al servicio de la pandemia, desafíos éticos, en la que muchos de ustedes también son parte, que nace como parte de las reflexiones derivadas de la sexta sesión de la mesa de robótica realizada a finales de mayo de este año. Para introducir este lanzamiento, los vamos a invitar a mirar un video de presentación. La emergencia sanitaria derivada del COVID-19 está desafiando la robótica a nivel nacional y global, tanto desde el punto de vista técnico, ético y legislativo. La Mesa Público-Privada de Robótica, organizada por el Grupo Interparlamentario Chileno-Japonés, en conjunto con la Universidad de O'Higgins y el Programa Asia-Pacífico de la Biblioteca del Congreso Nacional, más el patrocinio de la Embajada de Japón en Chile quisieron relevar esta conversación en su sexta sesión, la primera realizada de forma telemática el 29 de mayo del 2020. Como una manera de ampliar el alcance de dicho debate y entendiendo que el contexto de la pandemia representa una oportunidad para abrir la reflexión acerca del aporte de la robótica en esta nueva realidad, se desarrolló la publicación La robótica al servicio de la pandemia Desafíos Éticos, que reunió el trabajo de 24 especialistas en diversas áreas del saber, quienes escribieron 13 textos, que a través de un lenguaje cercano y didáctico abordaron 7 ámbitos que permiten comprender de una manera holística el contexto, las capacidades instaladas o con potencial de instalación en Chile para el combate de una pandemia desde la robótica, la experiencia asiática en este ámbito, el rol de la robótica en la educación en tiempos de COVID-19 la ética de la inteligencia artificial, los desafíos éticos de la robótica social y los desafíos legislativos en torno a la bioética, el derecho y la robótica. El texto muestra cómo se han acelerado los procesos de automatización y robotización que veíamos como lejanos e insiste en la necesidad de potenciar la colaboración y asociatividad público-privada-academia desplegada producto de la contingencia, así también visibiliza la urgencia de inyectar con mayores recursos la investigación y desarrollo de estas materias estratégicas para el país en un contexto de incertidumbre permanente. La robótica al servicio de la pandemia, desafíos éticos, se posiciona como una herramienta que abre nuevas conversaciones y que motiva a la ciudadanía a no quedarse afuera de esta importante discusión cimentada en la ética y cuyo eje legislativo no puede ser ignorado. Para, introducir, para comentar los alcances de esta publicación, le quiero ceder la palabra a la abogada investigadora del Departamento de Estudios, Extensión y Publicaciones de la ABCN, Blanca Borges, quien es doctora en Derecho y Línea Bioética de la Universidad de Barcelona, miembro del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona, docente del Departamento de Bioética y Humanidades Médicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, e integrante del Comité de Ética Científico del Servicio de Salud Metropolitano Occidente. Blanca fue expositora de la sexta mesa y es una también autora de este texto. Blanca, por favor. Muchas gracias, Sofía, muchas gracias por la invitación. Y nada, yo no sé qué podría decir o aportar después del video tan bonito y bien organizado que, no, que nos acabas de compartir. Eh, nada, yo creo que, que para quienes han trabajado desde sus inicios en esta mesa público-privada de robótica, eh, esta publicación tiene que transformarse en, un, en, en aquellas cosas que uno guarda y recuerda con orgullo, ¿no? Eh, porque es la primera publicación eh, que se levanta a propósito de la mesa, eh, que si bien contiene lo que trabajamos durante la sexta mesa, eh, en plena crisis o primer brote de, la, de esta pandemia por COVID-19, eh, representa, y yo creo que, que en ese caso tenemos que destacarlo como un gran hito de, de lo que ha conseguido esta mesa, porque es, una, es la primera publicación y es una forma de ir dejando testimonio de la labor que se ha desarrollado a lo largo de esta mesa, del trabajo de colaboración, de la trayectoria ¿No? y que ha estado a la cabeza de, del diputado Isacor como presidente del Grupo Interparlamentario Chileno-Japonés. Y si hay algo yo creo que hay que destacar fundamentalmente de la publicación y de, y de su concreción, eh, es que ella es reflejo de esta instancia de participación, de instancia de colaboración, de sinergias. Eh, y bueno, yo que tuve ya la oportunidad de hojear el texto en, en su versión final, eh, me parece que es un texto que visualmente es muy atractivo, es un texto relativamente breve, está escrito en un lenguaje bastante comprensible y por tanto yo creo que puede ser de los grandes documentos de difusión que tenemos eh, en nuestro medio para poder hacer cercana la robótica y todas las implicancias que ella tiene a la ciudadanía en general. Y eso yo creo que, que es un logro muy destacable. Además va en la línea de lo que nosotros trabajamos dentro de la Biblioteca del Congreso, ¿no? que es hacer vinculación con la ciudadanía. Eh, me parece maravilloso además que, que los textos y quienes participaron en la elaboración de los textos sea un grupo muy interdisciplinario, con distintas miradas, lo que aporta además a, a tener una comprensión mucho más integral de lo que implica la robótica y el impacto que puede tener en nuestro país. Es una publicación, como les digo, de difusión, que cumple con las políticas de Open Access que nosotros hemos promovido dentro de la institución y por tanto cualquiera eh, podrá descargarla y hacer uso. Y ojalá que, que pueda hacerse uso de, del documento, de parte del documento, por ejemplo, en los colegios. ¿Sí? Es una buena forma de incentivar eh, la creación de nuevo talento eh, en nuestro país. Y en cuanto a los contenidos, ustedes lo tienen claro, ya, ya, ya lo expresaba el video, lo, lo, que, lo que contiene esta publicación es lo que tratamos a propósito de la mesa público-privada que desarrollamos eh, en otoño, ¿no? el pasado otoño, en plena pandemia, y que nos permitió eh, dar esta, esta mirada de tangibilidad a la robótica, ¿no? esto que parecía como algo tan lejano a nuestra realidad, eh, dada la situación de pandemia, la robótica se hizo una realidad, se transformó en una realidad tangible, eh, como bien lo mencionó Gloria, ¿no? Gloria Enríquez cuando hizo su intervención recién está muy presente en el ámbito de las atenciones de salud y entonces esta publicación permite visualizar esta aplicación práctica de la robótica, pero también eh, nos invita a pensar en los desafíos éticos que la robótica supone para nuestro país. Y el pensar en esos desafíos éticos implica deliberar, ¿no es cierto? Implica consensuar y, y deliberar y consensuar eh, acerca de una visión de mediano y largo plazo de qué es lo que nosotros queremos como país, de qué es lo que queremos como país en un ámbito mucho más amplio, que es la ciencia, la innovación, la investigación, la tecnología. Y que me parece preciso el momento en donde está saliendo la publicación y, y felicito por ello a todo el equipo que hay detrás, porque también es un desafío para un equipo eh, generar una publicación, bien lo sabemos con Sofía, que nos, nos toca trabajar mucho eh, haciendo de, de editoras, pero, pero me parece maravilloso el momento en que surge, porque es, recuerden que a fines de octubre el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha lanzado la, la primera política nacional de nuestro país de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, eh, está en proceso de elaboración una política nacional de inteligencia artificial en donde, sin lugar a dudas, la robótica debiera tener algún tipo de cabida expresa. Eh, bueno, y, y entonces, eh, nada, creo que, que llega en un momento preciso la publicación, el, el llamado es a invitarlos a consultar la publicación, a leerla, a utilizarla, a motivar a los ciudadanos en general a conocer más por esta, ma, por esta materia. Y porque además yo creo que lo que refleja la publicación, que es como les, les he dicho en un comienzo, el trabajo que se ha desarrollado en esta mesa a lo largo de dos años, como bien lo destacaba el diputado Isacor, es finalmente un ejercicio de ciudadanía. Esta publicación es el resultado del trabajo que se ha hecho en esta mesa y es un ejercicio de ciudadanía que se está poniendo a disposición de la ciudadanía en un momento de, de nuestra historia que es bastante relevante, en donde... Eh, el ciudadano de pie también puede participar de la toma de decisiones. Y qué mejor que el llamado con que iniciamos esta sesión, esta mesa que hace el diputado Isacor de, de poder enfocar los objetivos de la mesa para el año 2021 en, pon, en poder eh, realizar propuestas concretas, de poner en acción todo este proceso de reflexión que hemos llevado adelante para poder impulsar políticas públicas o bien modificaciones o nuevas iniciativas en el ámbito legislativo. A mí me parece que, que ha sido muy acertado, eh, los invito a leer, está a disposición de todos quienes quieran, hagamos la máxima difusión y de todo corazón, yo recién me he integrado a la mesa en, en la pasada sesión, pero de todo corazón, eh, les agradezco la invitación y felicito a quienes vienen trabajando desde hace años. En impulsar esta mesa, porque esto que hace dos años quizás puede haber parecido una locura, ¿no? De hablar de robótica en nuestro país cuando nuestros problemas iban por otra línea. Hoy en día, producto de la pandemia, vemos, nos hemos enfrentado de golpe con que es una realidad de la que tenemos que hacernos cargo. Así que los felicito y muchísimas gracias. Muchas gracias Blanca por tu intervención, eh, les aprovechamos de comentar que la publicación la ac acabamos de compartir en el chat tanto de la sesión como también del streaming para todos aquellos que la quieran descargar ahora y revisar y eventualmente comentar y dado que ya estamos en uh, cercano o más bien, ya estamos en la hora que comprometimos que iba a ser el cierre de esta sesión, quisiera darle la palabra al diputado Isacort para decir unas palabras de cierre. Ay. Bueno, muchas gracias Sofía, yo solo quiero, aunque suene un poco redundante, quiero dar las gracias, quiero decir gracias a, por tanto compromiso, por tanta energía, por tanto esfuerzo, eh, por tanta convicción en eh, poder eh, construir juntos, sobre todo aprender, compartir información que que están tan, eh, tan necesarios, pero también están solidarios. ¿no? Yo creo que el mundo científico muchas veces nos apart, se aparta del, del mundo de, lo que, de las políticas públicas. Y eso es lo que queremos justamente eh, revertir. Yo quiero, quiero sintetizar con algo que dijo Blanca recién, que es muy importante, eh, eh, es que podamos ir concretando con temas de las políticas públicas. Y aquí es donde yo quiero ser puente. Y eso es lo que quiero plantearles a ustedes. Eh, eh, y también lo, el rector lo, lo, lo, lo reforzó en su saludo inicial eh, y quizás también, rector, y este es un mensaje quizás que es a través suyo de Rodrigo eh, al mundo universitario, a la, a, la, a, la, a, la, a la colectividad académica, a los alumnos de, de, de nuestra región de O'Higgins que puedan también ellos soñar presentar ideas oiga y de ideas puedan recibir de verdad eh, un, una lluvia de ideas todas son bienvenidas, yo quiero reforzar eso, junto con dar las gracias, invitarlos a que nos ayuden, a que juntos construyamos eh, una propuesta de políticas públicas concretas, objetivas, ambiciosas, eh, creo que cuando estamos todos reunidos podemos de verdad, eh, con convicción, avanzar. Así que ese es mi mensaje, darle las gracias, esperar que el octavo encuentro, que esperamos que sea la primer, el primer semestre del próximo año, sea exitoso y también eh, quizás eh, en el futuro cercano, cuando el, la pandemia nos permita eh, ir avanzando y esperamos que así sea pronto, eh, visitar con el, con el embajador de Japón, eh, la Universidad de O'Higgins en Rancagua, yo sé que lo vamos a poder recibir como corresponde, eh, y ahí juntos también hacer una propuesta eh, académica. Así que espero sus ideas, a los que nos están oyendo en el chat, a los que están en la mesa, a los que están en, en YouTube, por favor, ahí con la Sofía que, que nos va a canalizar esto, todas las ideas son bienvenidas, todas, todas, todas. No crean que hay ideas malas, no crean que hay ideas tontas, todo lo contrario. Por favor, envíenlo y yo sé que esto va a volverse un poco loca a la Sofía para canalizarla, y ahí juntos hacemos, le pedimos ayuda al resto de la, de la, de la Biblioteca del Congreso, también con el equipo parlamentario, con Rodrigo en la Universidad. Entre todos vamos a actuar que analizar esto, vamos a tener un buen resultado. Así que muchas gracias, muy buen fin de año, muchas gracias por participar y un mejor 2021 para todos y seguir participando. Gracias. Gracias, diputado. En, antes de hacer el cierre general, Rodrigo quería darnos un pequeño aviso respecto al simposio de robótica que había estado programado y que tiene unas fechas de cambio. Rodrigo. Hola, gracias, Sofía. Bueno, primero mencionar gracias Diputado, estoy ya dispuesto a colaborar en, en todas las actividades que estamos realizando y, y aprovechar de mencionar que el simposio chino-japonés de robótica de campo que iba a ser hace un año, después se postergó para marzo y por la pandemia nuevamente se postergó, eh, va a ser en marzo del próximo año, estamos diseñando los últimos detalles, eh, va a ser o híbrido o virtual, eh, estamos viendo cómo lo hacemos, pues ya está definida la fecha para marzo, Así que probablemente la próxima mesa puede ser en contexto de, del simposio que sería muy muy bonito poder hacerlo así y desde ya aprovechar también de dejar invitado al embajador eh, que para nosotros es súper importante que la embajada colabore ya nos ha ayudado mucho en, en, en los detalles más administrativos de este simposio que, nos, que se tirando en gran parte a través de la fundación Japón que ¿ok? son fondos del gobierno japonés básicamente así que estamos muy contentos de esa colaboración. Y esperamos eh, darles más detalles del programa específico del, del simposio en los próximos meses. Que muchas gracias, ya Muchas gracias, Rodrigo. Como bien saben, entonces probablemente nos volvamos a encontrar en el contexto del simposio eh, de robótica de campo organizado con el apoyo de, eh, del gobierno de Japón, de la fundación eh, Japan Foundation, y al mismo tiempo de la Embajada de Japón en Chile y que está organizando la Universidad de O'Higgins. Les damos muchas gracias a todos quienes nos acompañaron en, la sección, en esta sesión de WebEx, a quienes nos estuvieron en, acompañando también a través del streaming, y nada más con decirles que tengan una muy buena tarde y nos vemos nuevamente en marzo del 2020 Hasta pronto.